Hola, mi nombre es Ruth Pinedo y soy profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Valladolid. Y yo soy Cristina Gil, profesora del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y de la Matemática de la Universidad de Valladolid. Gracias por apuntarte al MOOC Pensamiento Visible para la Docencia de Miríada X. Si estás viendo este vídeo, es muy probable que seas un docente comprometido con el aprendizaje de tus estudiantes. ¿En alguna ocasión te has preguntado cómo puedes ayudar a tu alumnado a mejorar sus habilidades para pensar de forma más eficiente y mejorar su aprendizaje? ¿Quieres conocer estrategias sencillas con las que promover el pensamiento, la comprensión y un aprendizaje más profundo? En este curso aprenderás qué es el pensamiento visible, cómo promoverlo en tu aula y por qué es importante implementarlo. Además, profundizaremos en los aspectos teóricos fundamentales que componen el enfoque de pensamiento visible y conoceremos las ocho fuerzas culturales necesarias para implementar de forma efectiva una cultura del pensamiento. También diseñaremos actividades educativas para promover los movimientos del pensamiento y las fuerzas culturales. Finalmente, aprenderemos diferentes instrumentos para llevar a cabo una adecuada evaluación del pensamiento y de la comprensión. En este curso intentaremos promover tu pensamiento y visibilizarlo. Para ello usaremos diferentes redes sociales y el foro de la plataforma. De esta forma podremos crear una comunidad de pensadores eficientes y críticos en torno al tema del curso. En pantalla tenéis las redes sociales que usaremos. Ten cerca tu dispositivo móvil cuando estés realizando el curso porque lo necesitarás para realizar tus preguntas, tus interpretaciones o lanzar tus curiosidades. Además, te animamos a que contestes todos los cuestionarios de los módulos, ya que en función de tus respuestas podremos proporcionarte un feedback al finalizar el curso acerca de tu autopercepción como docente promotor del pensamiento. Además, te facilitaremos pautas para mejorar esas habilidades. Por lo tanto, bienvenido, bienvenida a este curso titulado Pensamiento visible para la docencia.